¿Cómo están? Tengan todas y todos la más cordial bienvenida Esta es una nueva emisión de Coordenada Sur Como siempre, a través de esta pantalla, la de Lavia Yala Hoy estrenamos, estrenamos en este horario de las 20 Junto, como no, junto a Juan Ramón Quintana Desde los estudios Juan Ramón, un saludo grande desde la ciudad de Sao Paulo ¿Cómo está la cosa por ahí? Muchos movimientos en América del Sur Muchos movimientos en Europa De todo eso, obviamente, vamos a estar charlando en esta emisión de hoy. Un abrazo grande, ahí te veo, Juan Ramón. Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Un, un saludo desde la ciudad de La Paz. Ya llegó el, el verano a esta ciudad, al país en su conjunto. Eh, y entonces, eh, un saludo también a nuestra teleaudiencia, que está... Perdóneme, Juan Ramón. Dime. Perdóneme, porque eso que usted dice es fake news. En La Paz no hay verano. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, se sí. dice que son dos estaciones, ¿no? La estación de ferrocarriles y, la, y el invierno. Bueno, en Uyuni eh, ocurre lo propio, aunque Uyuni se reduce solamente a la estación de ferrocarriles, porque ahí está incorporado todo el invierno. Bueno, eh, desde La Paz, eh, Bolivia, eh, Andrés, eh, esta... Esta semana ha sido una semana bastante movida: eh, amenazas, eh, movilizaciones, eh, bloqueos eh, y un paro declarado por el Comité Cívico de la Ciudad del Departamento de Santa Cruz, que lo han hecho realidad desde el día de ayer. Hoy continúan con el paro y. Eh, la propuesta es que este sea un paro indefinido hasta que el gobierno suspenda el decreto supremo que establece la fecha de ejecución del, eh, del Censo Nacional de Población y Vivienda el año 2024. El, el Comité Cívico de Santa Cruz quiere retroceder un año el, eh, el censo eh, sobre la base de un conjunto de planteamientos técnicos muy relativos que no satisfacen las expectativas del propio gobierno. Y entonces, estamos ahí en un, en un duelo técnico-político. Eh, esperemos que se resuelvan en los próximos días este, este conflicto que está crispando la paz eh, y la estabilidad política en el país. De la misma manera, tenemos conflictos en el Perú, eh, tenemos un congreso que le ha declarado la guerra al presidente Castillo. Castillo ha apelado al, a la OEA eh, para eh, que se aplique la Carta Democrática eh, en, el caso, en el caso de que se eh, llevara la situación política a, una, a, a, a un límite, ¿no es cierto?, de quebrar la democracia. Y en el Brasil estás tú en el centro. De la controversia estamos a una semana de las elecciones más importantes de América Latina que se producirán en el continente brasilero. Y sé por las últimas noticias, por los últimos reportes eh, que, se han, eh, que se han producido el día de hoy, es que los ánimos están cada vez más caldeados y las, los pronunciamientos políticos están llegando a límites inverosímiles, y de eso seguramente tú nos contarás, querido Andrés. Sí, Juan Ramón, antes de entrar en eso, y de corresponsal en Sao Paulo a corresponsal en La Paz, eh, tuvimos esta semana también la renuncia de la primera ministra del Reino Unido, que duró muy poco, o sea, vemos que hay una inestabilidad, para los oficialismos muy grande, ¿no? En, como generalidad, no en todos lados, pero como generalidad. Es muy difícil ser oficialismo hoy en día, más allá de la posición ideológica. ¿Te parece que en, en, la, en la situación de Bolivia todo este caldo de cultivo, no sé si llamarlo insurreccional, global o del mundo occidental? No, no es solo del mundo occidental, porque Irán está con muchos problemas también pero por ahí lo, las naciones de Oriente tienen más estabilidad, ¿no? Iba a decir Japón, pero hace, hace dos o tres meses asesinaron al ex primer ministro de Japón. Pero bueno, no, no hay eh, ánimos in, insurreccionales en Japón, en Corea, China, en, en otras partes del mundo y en, nuestro, y en nuestra América del Sur, sí, y mucho. Influye todo esto, porque hoy todo el mundo está muy bien informado, o por lo menos le llegan estímulos de distintas partes del mundo. En lo que ves en Bolivia, ¿te parece que toda esta realidad regional, continental y extracontinental influye en algo? Yo creo que sí. Es imposible eh, aislar eh, lo que ocurre en América Latina y en Bolivia. Es humanamente imposible. Los conflictos se han globalizado eh, a, a distinta intensidad y escala. Por supuesto, Bolivia no es una excepción, mucho menos cuando eh, el, el gigante norteamericano está involucrado en distintos escenarios, en algunos para eh, jalar la alfombra y en otros promoviendo la guerra. Pero en medio de todo esto, en medio de todo este eh, conflicto político y social, ...siguiendo eh, tu, tu recordatorio de la renuncia de la primera ministra de Inglaterra... ...que apenas eh, ejerció el cargo 45 días... Eh, ...hemos tenido esta semana eh, movilizaciones masivas en Francia... ...por eh, incremento de salarios, hay una crisis de abastecimiento de combustible... ...inflación de por medio, aunque es una de las más bajas en Fran eh, Francia y respecto a Europa... Estamos teniendo movilizaciones en Italia, el mismo momento en que se está posicionando la primera ministra mujer, movilizaciones en Alemania, eh, pidiendo que se restablezca eh, el abastecimiento de gas del Nord Stream, de Rusia hacia el corazón de, América, de Europa Central, Alemania, y no puede ser de otra manera movilizaciones también en el Reino Unido Europa eh, eh, en realidad está viviendo un tiempo de tensión está, estamos asistiendo a una a, a movilizaciones sociales a eh, desajustes económicos a desestabilización política que no habíamos visto en los últimos 50 años bueno te cuento, te cuento el capítulo de Brasil, Juan bueno, Ramón. Esta semana también, como, como vos bien decís y coincidimos en que todo está conectado en este mundo, más en este momento de la humanidad, esta semana hubo una condena en Estados Unidos para Steve Bannon por el tema de la toma del Capitolio, por esparcir fake news. La semana pasada aquí en Coordenada Sur veíamos la influencia de las, de las noticias falsas en el proceso de Brasil. Y esta semana la tensión con, continuó en aumento en ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia está tratando de poner freno a la difusión de fake news y quitó de la de la esfera pública, o sea, censuró varias publicaciones porque contenían noticias falsas y, y se armó un debate interesante, ¿no? Es una censura, no es una censura. Tiene tiene el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo Federal la, la tuición como para establecer este tipo de medidas. Bueno, obviamente que el, el, los laboratorios de fake news vienen principalmente del lado del bolsonarismo y, y, el, y el, el ideólogo de eso o el principal especialista que impulsó a, al bolsonarismo fue justamente Steve Banner. Pero bueno, ¿qué sucedió? El tribunal determinó eh, que se quiten de circulación ciertas publicaciones que había difundido un medio de comunicación y Roberto Jefferson que es el presidente de un partido político aliado a Bolsonaro, salió a hacer una, una publicación, un vivo, por las redes sociales, diciendo que Carmen Lucía, una de las integrantes del Tribunal Superior de Justicia, era una bruja y una prostituta. Vamos a verlo. Quero mostrar a vocês, ó. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. A minha raiz está plantada. O que eu quero, vocês sabem. O jogo que eu tô jogando, vocês sabem. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser... De ser vítima de de arbítrio, de abuso, infelizmente, eu vou enfrentá-los, mas está de pé a nossa... Eu estou indignado, não consigo, fui rever o voto da bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia, a Jovem Pan, olhei de novo, não dá para acreditar, lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas, arrombadas, Ahí está, perdón la desprolijidad, eh, cambiamos el orden de las notas. Era esa última declaración en la semana donde le dice este dirigente político, bruja y prostituta, a una de las integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, recordemos que es un exdiputado y eh, el presidente de un partido político aliado al Bolsonaro. Hoy lo que sucedió, es esa, es, son esas imágenes que veíamos al principio, determinaron la detención de este dirigente político. ¿Qué hizo? Esperó a la Policía Federal en la casa armado con un fusil y una granada y recibió de esa forma a la Policía Federal. Ahora sí, vamos a ver esa declaración que es hoy desde la casa, atrincherado, y voy a ver si hace falta hacer alguna traducción en vivo, dejamos el, el micrófono abierto. Quiero mostrar a vocês, llegó la Federal aquí para me prender agora. Ó. As Aí você que chega, chega a polícia federal para detê-lo. A minha raiz está plantada. O que eu quero, vocês sabem. O jogo que eu estou jogando, vocês sabem. Eu não vou me entregar. Eu não vou não me entregar. entregar está vendo os vídeos da polícia na casa. Chega, me cansei de ser de ser vítima de de árbitro, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Mas está de pé a nossa bandeira. Em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública, eu não vou me entregar. Estou de pé com vocês. Estou de pé. Não se eu vai entregar. entregar. Eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo, para que todos reverenciem o nosso Salvador. Vamos lutar pela liberdade. Querem nos cercear, querem nos esmagar, querem nos prender, e eu não vou me entregar. Estoy mostrando a Quiere ver a, a Cristo, acabar. dice en la, la luta, cima de, de Brasil. Sigue de opresión. Reitera que no se va a entregar familia, y aquí hace otra transmisión en yo vivo. Ya había disparado, dice que no les disparó a ellos, sino que disparó cerca. Espera, solo un No atiré en ninguém para pegar. ninguém. No atiré en para pegar. Tiré en carro y perto de ellos. Atiré no atiré atiré at eran quatro, eles correram, Falei: Sai porque eu vou a pegar vocês. Mostrar Quedaron vocês no varios campo, policías heridos. Y e e ahí está el mesmo, patrullero afuera. Eu neles, ó, golpeado por la granada. Estoy de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar. Vai piorar mucho. Mas yo no me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tiraria. No faço más eso. Chega. Vou cair de pé como hombre que soy. líder. El líder no es solo de palabras, da el ejemplo. El Brasil llegó al no límite de la tiranía. esos caras tiranizaron a gente. Ahí pueden ver la sangre también, se veía la sangre de los policías en la rueda del auto. Dice, la percepción es que hay una tiranía en Brasil, gobierna, gobierna Jair Bolsonaro. La tiranía sería de los sectores de la justicia que ordenaron la detención. ¿no? Finalmente, y tras ocho horas, ahí se ve la sangre, tras ocho horas de... Eh, de resistir en su casa hubo una negociación, se acercó uno de los ministros del gabinete de Jair Bolsonaro y Roberto Jefferson se entregó. Hay algunos aquí, Juan Ramón, que están diciendo que esto tendrá un alto costo político para Jair Bolsonaro en este último tramo de la campaña, más yo no estaría tan seguro de afirmarlo, pero este es el hecho político muy, muy grave institucionalmente de hoy porque es el presidente de un partido político, imagínese como si, no sé, Samuel Doria Medina se atrincherara en su casa para resistir, y peor, porque en realidad Samuel Doria Medina hoy es un opositor, como si algún allegado eh, al gobierno se atrinchera en su casa para resistir a la, a la detención de la Policía Federal. Bueno, esta es la situación en Brasil. Vamos a ver cómo impacta Juan Ramón esto en la campaña. Bueno, o sea, es un hecho eh, insólito, eh, ...que a todas luces está mostrando el grado de escalamiento de la provocación y la violencia... ...creo que es el preámbulo al que nos podríamos acercar en caso de que Bolsonaro perdiera las elecciones. Bolsonaro ha sido recurrente, ha, ha tratado de descalificar al Tribunal Supremo Electoral ha condenado al Tribunal Supremo de Justicia el hecho de haber liberado de eh, responsabilidades a Lula y, por lo tanto, está eh, más o menos desquiciado. Y esta es una eh, expresión, yo diría, eh, particular eh, que es inherente, ¿no? es inherente a la, a la respuesta bolsonarista, eh, además de además de, de, de insultar a, una, a, a, una, a un miembro del Tribunal eh, de Justicia, desafía a la autoridad, y no solamente desafía, sino que la ataca con un arma de fuego, y ahí están las consecuencias. Y entonces, este, este no es un dato menor en este escenario tan polarizado que está viviendo el Brasil, al que está conduciendo por este terror eh, en el resultado de las elecciones por parte de Bolsonaro. Y Bolsonaro ha dicho hoy que no conocía a Roberto Jeffers al, al agresor. Es una cosa ya delirante, Juan Ramón, y ahora vamos a hacer un corte, después, te, después vamos a ver algunas imágenes que estoy seguro te van a impactar y te van a impactar a todos. Pero Bolsonaro sale y dice, no, yo no conozco a Roberto Jeffers y ya están sacando en los medios, es el titular de un partido político, están sacando en los medios fotos de Bolsonaro con, con Roberto Jefferson, pero después sale Bolsonaro y dice que no sé, que es un invento de la prensa comunista, y esto ya escapa a cualquier tipo de debate racional, la realidad que estamos viviendo aquí en Brasil y en buena parte del continente. Eh, si te parece, hacemos un cortecito y a la vuelta hay un material que me parece que es Imperdible para que sigamos viendo cómo está la realidad en nuestro continente. Claro que sí. Estás viendo había Ya la televisión, un continente de culturas. Tus aportes están seguros. Una administración eficiente y transparente tranquiliza. Con la gestora pública nuestros aportes serán invertidos en títulos valores, supervisados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros y la Contraloría General del Estado. Por eso, las ganancias y la rentabilidad de la inversión se destinarán únicamente al pago de tu jubilación. Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Administrada por Bolivianos para los Bolivianos. Si los jóvenes profesionales sacan un crédito para su primer departamento, es porque tenemos una economía saludable, con trabajo, estabilidad y reducción de la pobreza. Una economía saludable se ve, vayas donde vayas, se ve en las buenas carreteras, en la energía que mueve la industria, en los alimentos que produce esta tierra y llegan a nuestra mesa. Aquí hay lugar para los negocios grandes y chicos. Ahora que estamos saliendo adelante, la economía no puede parar. Estamos aquí una vez más demostrando nuestra vocación de diálogo como gobierno nacional. Agradezco, felicito por invitarnos a este escenario, nosotros vamos a ser los transmisores. Nos interesa a nosotros, a los alcaldes, para que la población sea censada hasta el último habitante. Los gobiernos autónomos municipales somos los principales actores del censo de población y vivienda. Por tanto, exigimos respeto y condenamos la intromisión de algunas autoridades con intereses políticos que perjudican al proceso. Y creo que la mejor manera es esto: este escenario. El alcalde de Santa Cruz, en cualquier escenario básico, si es para debatir temas que interesan al ciudadano. Hay que tener eh, muy en cuenta y no apresurar esos procesos. Que, que para nosotros la fecha que cumple con los estándares que nosotros tenemos eh, y que hemos revisado eh, a partir de toda la experiencia de los países en octubre del 2024. Censo en consenso. Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Estamos de regreso en este segundo bloque de Coordenada Sur. Juan Ramón, te voy a proponer ahora que hagamos una especie, una especie de ejercicio mediático. Estoy seguro que, que va a resultar muy interesante y la propuesta es que empecemos por una visita de eh, Eduardo Bolsonaro, es el hijo de Jair Bolsonaro, llamativamente estuvo estos días eh, en Buenos Aires. Es raro porque en un, en un momento tan caliente de la campaña que se ha hecho una visita a Buenos Aires es raro, pero bueno, vamos a ver parte de la visita en Buenos Aires. Lo primero es una reunión con el otro ultraderechista que está de moda ahora en la República Argentina, que es Javier Milo. Hermanos brasileños, no se dejen avanzar por el presidiario comunista Lula. Voten a Jair Bolsonaro. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Eso! <risa> bueno, todo muy agradable. Ahora, Eduardo Bolsonaro es quien es el, el más amigo de Steve Bannon o sea, es el que más impulsa, Eduardo y Carlos, dos hijos de, de Bolsonaro, son los que más impulsan todas esas estrategias de fake news y además son muy hábiles para trabajar a través de las redes sociales. Eduardo Bolsonaro también es legislador. Eh, vamos a ver ahora un video que hace en la ciudad de Buenos Aires. Lo hace en el centro de la ciudad y en La Boca, donde está el barrio de La Boca, donde está obviamente la bombonera y la cancha de Boca, un lugar que es muy visitado por el público. Vamos a ver. Tengo un buen padre. Gracias. El mejor de Brasil. Gracias. <risa> es que tengo un botonero que, que trae para para Argentina. Sí. Okay. Allá hay deflación acá caída. Hay... <risa> ¿Te gustaría tener deflación a argentino? Ah, sí eso aquí, aquí es socialismo, ¿está? La gente que viene acá de Brasil es más de Bolsonaro que de Lula Yo le digo, che, pero Lula, no, Lula, ¡Eso Lula un demonio! Oh, <risa> una vamos, vamos, a vamos, vamos Bueno, ahí está la visita de Juan Ramón. Yo me quedé con esa imagen de, de Eduardo Bolsonaro abriendo la góndola del supermercado diciendo esta es la crisis del socialismo en, en la Argentina, ¿no? Esto me pareció muy cínico y demagógico. Es lamentablemente una estrategia que llevan adelante de manera permanente. Y te cuento una anécdota. Yo estoy viviendo en un departamento pequeño en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es... es ahora vamos a ver lo que es el centro de la ciudad de Sao Paulo el otro día subo en el ascensor y un vecino es toda gente muy humilde y trabajadora me dice usted es español le digo no yo soy argentino y me dice es verdad que Argentina está mal por cuenta del socialismo y me acordé, de, me acordé del video de Bolsonaro me acordé del video de Bolsonaro en Buenos Aires que había pasado hace dos o tres días le digo no la verdad que Argentina tiene me río tiene muchos problemas económicos pero no por el socialismo o sea, es ridículo decir que hay un gobierno socialista en Argentina. Pero bueno, eso se instala y, y a mí me sorprendió que llegue a tantísima gente un discurso tan ideologizado y radical. Y el, y el hombre me dice, do, me repite dos veces, me dice, entonces, me dice, ¿todavía no hay una dictadura en Argentina? Me río y le digo que no, pero después me quedé pensando y la risa se me desdibujó. Entonces dije... Porque mientras esa persona está preocupada por el socialismo de Argentina, el, la realidad que vive en, la, en las calles del barrio donde vive, la sociedad se está desintegrando, Juan Ramón, y el hombre está preocupado por el socialismo de Argentina. Entonces yo dije, voy a salir a la calle y voy a hacer lo mismo que hizo Eduardo Bolsonaro en Buenos Aires, en el centro de Sao Paulo. Vas a ver la diferencia, que, que es una cuestión demagógica, lo que hizo Bolsonaro es que bueno, voy a hacer lo mismo, a ver cuál es el resultado. Vamos a ver. Estamos en el centro de Sao Paulo. Este es el barrio República, es el barrio más céntrico, como si les dijera, colindante a la Plaza Murillo de la Paz. Y ahora vamos a caminar un poco por estas cuadras para que ustedes vean cómo viven los brasileños este capitalismo bolsonarista. Vamos a verlo. O cae, o cae, o cae. gente que ustedes acaban de ver en el pleno centro de la ciudad de Sao Paulo, la más rica del país, todos ellos están fumando crack. Se calcula que en este país 33 millones de personas están pasando hambre, 13 millones más que hace dos años atrás. Y además en esta ciudad 44 mil personas nada más y nada menos viven en situación de calle. Este es el exitoso capitalismo liberal de Jair Bolsonaro. Una sola, cosa, una sola cosa más, Juan Ramón. Le voy a pedir al director que retrotraiga 30 segundos la imagen del final. Cuando camina cuando pasa por la cámara donde se ve la escalera, vamos a ver que hay tres personas que pasan caminando. Le voy a pedir que suba el volumen. A ver si podemos... Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Ahí, subamos el volumen. Ahí está. Los Podemos regresar. Podemos regresar. ¿Lo ¿Llegaste a escuchar lo que dice, Juan Ramón? No, no, no, no, dice, no. Dice, es como África, pero fuera de África. Uh -huh. Me parece que preocuparse por el socialismo cuando. Estamos hablando de, de un país que promedia entre las 10 potencias mundiales, un país que tiene recursos naturales, un país que tiene petróleo, un país que tiene minerales. Fíjate, ¿viste, ¿viste lo que es la situación en las calles del centro de la ciudad más rica de Sao Paulo? Y Eduardo Bolsonaro va de visita a Buenos Aires y dice que le preocupa el socialismo. Bueno, eh, eh, Andrés, es parte de la puesta en, en escena... Electoral. Yo creo que la mentira se ha convertido en la columna vertebral de las grandes campañas electorales, de los grandes medios que promueven fuerzas políticas y que apoyan e impulsan fuerzas políticas ultraconservadoras. Forma parte de este elenco las, las iglesias pentecostales. Eh, eh, eh, estamos en eso, estamos hoy en una... En una uh, mm, en un campo uh, de batalla en el que prima fundamentalmente la construcción de, esta, uh, de estas eh, medias verdades, de estas medias mentiras, en definitiva, eh, la estrategia del fake news, la estrategia de la mentira. Pero Bolsonaro, para decirlo brevemente, es el candidato eh, fundamental... Yo, yo creo determinante de los tres, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? De, de, de, de los tres jinetes del apocalipsis hoy, del complejo militar eh, del complejo militar eh, brasilero, la Taurus y las otras eh, empresas que fabrican armas, del complejo financiero del que, eh, hoy, eh, eh, que está situado obviamente en San Pablo, que se ha beneficiado de la privatización de las grandes empresas estatales brasileras y del complejo mediático. Bolsonaro es el piel representante de estos tres grandes complejos que lo que hoy están produciendo es este ejército de seres humanos abandonados, miserables... Expuesto simplemente a la caridad pública, a la caridad de algunas iglesias seguramente cristianas en, en el Brasil. Pero este escenario dantesco, infernal, es el escenario que hoy está viviendo eh, el África. Eh, una buena parte de los países africanos hoy está viviendo la tragedia de la carencia de alimentos que de alguna manera fluían desde Ucrania hacia los países más pobres, fundamentalmente el cuerno de África. Lo que, se, lo que, lo que, lo que está provocando es prácticamente un continente que es una... Que se está convirtiendo en una bomba de tiempo, y cuál es la expresión en América Latina es Haití Haití es el espejo si tú quieres, eh, que está reflejando las terribles consecuencias, el terrible drama de la pobreza, de la exclusión, de esta eh, de esta furiosa embestida capitalista ¿no es cierto? índole Juan Ramón, ¿Ah? perdón perdón Juan Ramón, porque me... Estaba pensando, ¿cuántas veces nos dijeron de la gente buscando comida en las calles de Venezuela, de la dictadura socialista? Y este, capitalismo, y este capitalismo, Juan Ramón, yo esto no lo vi en ningún lado. ¿eh? Yo fui a Caracas y viví en Caracas. Nunca vi una situación así. ¿Viste lo que son las calles de Sao Paulo, la ciudad más rica de Brasil? Y el cap este capitalismo, no sé, a mí me, ll me llamó la atención, ¿eh? yo viajo mucho por América Latina. Nunca vi una situación en la calle así, en ninguna capital. Me parece que en Bolivia también vale la pena poder valorar la situación social que hay, ¿no? Más allá de todas las dificultades que son obvias. Sí, pero lo, lo estremecedor de este, de este escenario, Andrés, es cómo se, se pretende sustituir no es cierto, la realidad con la mentira que el hijo de Bolsonaro vaya a hacer una escenificación del, de, del, del vacío de los, mercad, de lo, de los, de los supermercados en, en la Argentina para decir que en la Argentina eh, hay un gobierno socialista y el resultado es eh, el, el mercado vacío, de verdad, yo creo que... Es, es falso también. Por, por eso, pero que es, es, un, es, acto, es un acto canallesco brutal, de, eh, humillante para la inteligencia, para el sentido común del pueblo brasilero. Eh, entonces, este es el mar ¿ah, de falacias en los que se está dirimiendo una, uh, una elección tan importante eh, en, el, en, en el Brasil. Así que esto es lo aterrador. Pero mira, pero los medios, las redes no son las únicas que en el Brasil hoy día están eh, invirtiendo la realidad. En Bolivia, todos los días, especialmente los medios hegemónicos, El Deber, eh, Los Tiempos, Página 7, ya sabes, el cártel de la mentira, que hoy día se han convertido en, lo, en, en, en el frente gangsteril mediático, todos los días miente El Deber. Hace, hace tres o cuatro semanas decía que el gobierno de Arce se había uh, convertido en el gobierno que más había endeudado ¿no es cierto? al país en la historia, en toda la historia eh, de Bolivia. ¿no? A la semana siguiente el bombardeo contra Álvaro García Linera, diciendo que Álvaro García Linera estaba tramitando eh, su indemnización en la corte, eh, creo en la, en la Corte Internacional de Justicia, en la CIDH ¿no? eh, a, a la semana siguiente eh, otra, uh, otra, otra mentira eh, fenomenal de, de, del deber o, eh, o Los Tiempos, o Página 7 Si tú abres cada uno de estos periódicos eh, En realidad eh, lo único que contienen es una, un arsenal de mentiras, de impostura, de falsificación eh, de, de la verdad que yo creo que lastima a sus propios lectores tradicionales. Creo que ni siquiera se son considerados con quienes finalmente le son relativamente leales o fieles en la lectura eh, diaria. Es decir, eh, es una conducta tramposa, artera, ¿no es cierto?, que trata de, eh, de falsificar la realidad. El, el deber dice, se rompió el diálogo entre el Comité Cívico y el Gobierno. Fíjate, esta mentira artera, tramposa, mañuda. ¿Quién rompió el diálogo? Fue Camacho que se retiró del diálogo que se retiró de la reunión que se supone debería llevarse adelante para entablar el debate. Pero el deber dice, no, se, acá, ¿no es cierto?, se quebró el diálogo. No dijo, Camacho abandonó, que, esa, que es la realidad objetiva que todo el pueblo boliviano vio a través de las cámaras de televisión. Este, esta es la estatura inmoral, tramposa... ...de los medios que todos los días envilecen su profesión, ¿no es cierto? Todos los días mienten y todos los días eh, prácticamente juegan con la eh, conciencia pública. Espero, Juan Ramón, que, que Lula pueda ganar en Brasil, así la postura de fascistas como Luis Fernando Camacho... ...y, y los sectores que le responden en Santa Cruz de la Sierra no se ve fortalecida y eh, se encuentran más debilitados para poder arrastrar a Brasil a una realidad de un capitalismo salvaje. Esto, esta es la realidad que lleve a Bolivia o a cualquier país a esos niveles de indigencia que se pueden ver aquí en las calles, ocultados, como siempre, nadie te muestra esto, te, vivís escandalizado por, por la gente que pasa hambre en la, en la Venezuela socialista o en la Argentina socialista, un delirio total y en, ningún, en ninguna de esas capitales se ven las imágenes que pueden verse, sí, aquí en Sao Paulo, la ciudad más rica de este riquísimo país con una desigualdad que es insoportable. Yo propongo que hagamos un corte y le voy a pedir al director que vuelva a poner la imagen para ver si, si la pueden escuchar bien a partir de la escalera con el, con el sonido bien, bien elevado para que puedan escuchar cómo dice ese ciudadano de a pie, África fuera de África. Ya regresamos.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 Ya estamos en el tercer bloque de esta coordenada sur. Volvemos a realizar la, la invitación a partir de este domingo. Vamos a estar a las 20 a través de la pantalla de Aviayala. Juan Ramón, te invito a que nos traslademos al viejo continente a Europa para ver el capítulo de esta ultraderecha europeo y, y a qué ideología responde y a qué ideología impulsa y le echa gasolina. Vamos a ver un acto que sucedió hace un par de, un par de días o un par de semanas ...del partido Vox, que está muy fuerte en España... ...y ahí charlamos. Abascal ha presentado su España decide... ...que consiste en la celebración de referéndums ...sobre inmigración y legalización de partidos independentistas... ...o la enseñanza de castellano en colegios catalanes... ...unos referéndums que se celebrarían cuando lleguen al poder... ...con el objetivo, dice Abascal, de recuperar la democracia. De la ingeniería social autodenominada progresista... ...hoy queremos recuperar la democracia... Simplemente para recuperar la prosperidad, la libertad y la soberanía. En el acto de hoy se ha estrenado como secretario general Ignacio Garriga y se ha contado con el apoyo a través de un mensaje grabado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Congratulations to Vox. Aquí ha intervenido el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y apoyo también a través de mensajes grabados de otros líderes de la extrema derecha europea, como el húngaro Víctor Orbán o la reciente ganadora de las elecciones italianas, Giorgia Meloni. Vía Vox. Acaba así este Viva 22 que ha llenado de asistentes el espacio previsto y que comenzó ayer una jornada que acabó con la actuación de un grupo musical que interpretó su canción Vamos a Volver al 36 y que ha generado ya polémica política tras las críticas de PSOE y Podemos. Bien, hacen un acto, lo terminan. Yo le voy a pedir a la gente que tenga mucho cuidado con este tipo de ideas son extremadamente peligrosas, nosotros que acumulamos ya alguna juventud, tenemos alguna experiencia en, en los procesos a los que lleva este tipo de discursos, terminaba el acto con una canción que reivindicaba el inicio de la guerra civil en España. ¿Y ¿Cómo conectamos esto con América Latina? Allí estuvo Javier Milei lo veíamos con Eduardo Bolsonaro en Buenos Aires, estuvo ahí en el acto de Vox. Vamos a ver y escuchen y presten atención al nivel del discurso, a la gestualidad, a la agresividad, al odio con el, que se, con el que se expresa. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Vox! ¡Viva, ¡Viva Santiago Bascán! ¡Vamos contra los zurdos! Decidieron trasladar la batalla y la lucha de clases desde la esfera económica a otros aspectos de la vida social para ir inoculando esa basura que es el socialismo. Así, básicamente, está la ideología de género, los conflictos étnicos, el tema de las etnias, el tema de los pueblos originarios, la agenda ecologista, el lenguaje inclusivo, Todas cosas para ir destruyendo los valores de la sociedad. Quiero también dejarle el mensaje que esto no es para tibios. Acá no valen las soluciones intermedias, porque las soluciones intermedias son funcionales a más socialismo, son funcionales al comunismo. No tengan miedo, vayan y den la batalla contra el surderío que se la vamos a ganar, no tengan miedo, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente, vayan y den la pelea, esto no es para tibios, esto es para tomarlo de cara a los socialistas y ganarle esta batalla. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva, ¡Viva Vox! ¿A quién alimentan, Juan Ramón, con este mensaje falso de la libertad? Todos los que intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina son seguidores de este político argentino que hoy es diputado. Y a Vox en España, ¿a quién alimentan los discursos de Vox? Vamos a ver muy breve la siguiente nota y escucharla. me voy a cagar, en cuanto muertos tienen todos los comunistas y todos los socialistas que hay en Jimena dentro de poco va a imperar Vox en toda puta Andalucía vamos a quitarle las pagas a los inmigrantes, a los judacas y a toda la escoria que nos rodea. ¡Arriba España! ¡Siempre! Esta, ¿Esta es la libertad Juan Ramón del siglo XXI? ¿En serio? Bueno, pero... Eh... Eh, Andrés, en nombre de la libertad ¿no? se han cometido las mayores atrocidades en las, los últimos 20 años. Eh, Mi ley, eh, que critica al, al socialismo, dice vamos por la libertad. ¿Cuánta más libertad va a tener el mundo después de que Occidente, Estados Unidos y Europa sembraran de guerras? el mundo entero. ¿Cuánta más libertad se va a producir en el mundo después de Afganistán, después de Irak, después de Siria, después de Libia y hoy después de Ucrania atacando a eh, facilitando el desplazamiento del arsenal nuclear de la OTAN en las fronteras con Rusia? ¿Cuánta más libertad después ...de que el capitalismo produce la mayor miseria en la que vive la humanidad. Hay todo un continente que está a punto de explotar y es el África. La pregunta es, ¿por qué no nos llega información del África? ¿Por qué no podemos conocer la realidad en la que viven los países africanos... ...que son dueños de grandes depósitos de hidrocarburos, de gas y de petróleo... ...de minas, de diamantes, de oro, etcétera, etcétera... El, ...uno de los continentes que posee la mayor riqueza... ...junto con América, América Latina y el Caribe... ...hoy está eh, siendo devastada por la miseria... ...por el hambre, por las enfermedades... ...por la falta de servicios públicos... Eh, ...y entonces ese no es el resultado del socialismo... Eh, América, eh, el África ha sido invadida por los países europeos, ha sido colonizada por los países europeos durante siglos, han cometido lo, las mayores atrocidades, la mayor parte de los países africanos han visto recién la independencia a partir de la década de, de 1950 en adelante, ¿Ah? recién, hace 50, 60 o 70 años, esos países se han descolonizado. Pero, ¿en qué condiciones se han descolonizado? Después de que han generado los países europeos, los países capitalistas, los países democráticos, los países liberales, después de haber producido las mayores masacres, el mayor genocidio en los países africanos. Solamente para recordarle a la población, ¿no es cierto? El rey Leopoldo de Bélgica se pasó por la población eh, eh, belga, por, la, por, por, el, por el Congo, a 10 millones de congoleses para robarse el marfil de ese territorio. Tuvo para robarse la goma de ese territorio ya, ya no vamos a recapitular la historia de los otros países africanos en los que Inglaterra Alemania eh, Francia eh, Bélgica los Países Bajos los destrozaron, los destruyeron y hoy tenemos ese resultado después de esa de la invasión después de la, del saqueo del genocidio 70 años después, nuevamente las guerras contra los países africanos por las grandes transnacionales, saqueando los recursos minerales estratégicos y hoy día promoviendo las grandes, obviamente, las grandes eh, migraciones hacia eh, Europa. Tal vez, Juan Ramón, los, tal vez los colonialistas europeos y las transnacionales sean comunistas o no. Es posible, es, es posible que eso suceda, ¿no es cierto? La lupa de mi ley es tan, eh, es tan absurda, ¿no es cierto? Es tan eh, que es desquiciada ¿ah? que le atribuye al, a, a, al socialismo hoy día los gran, las grandes atrocidades del capitalismo, de la democracia claro. capitalista. ¿ah? Y, Pero entonces, es, y entonces es espectacular. Va a eso, trata de esconder, ¿no es cierto?, las consecuencias, fíjate, de las guerras. Estados Unidos es responsable junto a la OTAN de 37 millones de migrantes de los países en los que provocaron la guerra. Ya es repetido: Irak, Libia, Afganistán, Yemen, Siria. 37 millones que hoy día están buscando sobrevivir. Millones de bolivianos terminan en el, millones de africanos eh, de, eh, de, de la población del Medio Oriente termina en el naufragio, terminan en campos de concentración, ¿no es cierto? Oiga, eso no es socialismo. El socialismo no se ha llevado ¿no? toda la OTAN a tratar de destruir Rusia para nada. El socialismo no es responsable de eso que tú has mostrado, ¿no es cierto?, en Sao Paulo. Eso es capitalismo químicamente puro. El, el, el, el, el socialismo no es responsable de los 50 millones de pobres que tienes en los Estados Unidos, no es responsable de la desigualdad, ¿no es cierto?, catastrófica en la que estamos viviendo eh, como humanidad. Entonces, estas, estos discursos solamente tienen esta finalidad de. Eh, polarizar, de alimentar el odio, de tratar de convencer, ¿no es cierto?, a través de la mentira. Y entonces, eso es Bolsonaro, eso es Milley, eso es Abascal, eso es Vox, este, esta es la posición ¿no? eh, más tenebrosa que está llevando a la humanidad a la situación de, esta, de este gran conflicto que estamos viviendo a escala global. Como no lo muestran, Juan Ramón, como los medios hegemónicos no lo muestran y no te enterás, podés terminar creyendo que el problema de, de la humanidad es el comunismo. ¿no? Cuando, cuando el comunismo no existe, cayó el bloque soviético y podríamos discutir si eso era comunismo o no hace más de 30 años y se suponía que ya no, no existía el fantasma del comunismo. Me sorprende cómo han logrado instalarlo en estos últimos 4 o 5 años de una manera tan potente, Juan Ramón, y que haya tanta gente asustada por el socialismo o el comunismo, cuando este capitalismo salvaje tiene a las calles de su, de su mismo vecindario en las condiciones que lo hemos visto. Fíjate la potencia de tenerle miedo a ese fantasma cuando en, en tu barrio, en tu vecindario, en realidad es como vos decías, ese capitalismo salvaje el que está desintegrando a la sociedad es realmente... Impresionante. Esto me parece, yo te mando un abrazo desde acá, solo podemos verlo en coordenada azul. Sí, la verdad es que, eh, hay, que hay que mostrar eh, con la mayor hidalguía posible esta, esta realidad que está siendo, ¿no es cierto?, eh, marginada de, de, la, de la información día, eh, cotidiana. Solamente un par de apuntes, Andrés. Eh, a el día jueves creo que... Eh, el sanguinario de Arturo Murillo se declaró culpable de, la, uh, de, la, de los actos de corrupción, ¿no es cierto?, respecto a la, a la compra de gases, ¿sí? Y fíjate, sí. Eh, revisa, dale una mirada a las, a las portadas de los tiempos de Página 7 y de, del deber, y fíjate dónde está Arturo Murillo. ¿Qué hubiera pasado, si un extorsionador del MAS hubiera sido detenido en Estados Unidos, hubiera sido acusado o se hubiera declarado culpable. Seguro que le faltaba papel, ¿no es cierto?, a estos periódicos. Pero Arturo Murillo fue escondido en el vértice izquierdo ¿no? de, esto, de, de estos periódicos. Incluso no quisieron hablar de Arturo, de Arturo Murillo y su confesión que la involucra a, a su presidenta y a todo el gabinete que resistió informar sobre este acto eh, de corrupción. Ese, ese es un dato que quería mm, comentártelo, pero el otro no, dato por... que creo que es importante, sí. Andrés, es que la derecha, yo tengo la impresión que sin una estrategia estructural de la mentira, sin alimentar el odio ¿ya? y sin impulsar toda una conducta racista en las sociedades, creo que no tiene futuro. El único futuro de la derecha, al parecer, pasa por sostener ¿no es cierto? esta conducta cultural, étnica, racista, pigmentocrática, por la mentira y por el odio. Con, una, con un entusiasmo, ¿no es cierto?, eh, inédito. ¿no? Y, y lo último, te decía, es que esta, esta política de alimentar a fuerzas ultraconservadoras eh, continúa siendo eh, retroalimentada desde el útero imperial norteamericano. Decíamos que íbamos a comentar brevemente la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, solamente un par de datos. La estrategia de Estados Unidos de, de seguridad de los Estados Unidos, que solamente te dice una partecita de la verdad, porque después esconde todo lo que va a implicar en términos de operaciones encubiertas, lo que le está diciendo al mundo es que el mundo tiene que seguir los valores, la democracia, la conducta moral de los Estados Unidos, para que Estados Unidos siga siendo una potencia eh, incuestionable. Ese, esta, este es el corazón de la estrategia de seguridad de los Estados Unidos y convierte a Rusia y a China en los enemigos de los valores de los Estados Unidos ...de la cultura democrática norteamericana, ¿no es cierto?, y de su moralidad. Por lo tanto, el, eh, el resto de los países, el mundo entero, tiene que comulgar una posición de, de enemistad con China y con Rusia. Eh, Estados Unidos nos está diciendo, el país que no le declare la guerra a Rusia y a China... Prácticamente se las va a ver conmigo. Esta es una estrategia de seguridad que no tiene ningún escrúpulo para decir que Estados Unidos está dispuesto a sacrificar a cualquier país en el altar, obviamente, de su proyecto imperial. Y ojo, en esta misma estrategia de seguridad nacional, el presidente Biden, el Departamento de Estado ha acuñado un nuevo concepto de democracia, y esto es lo terrorístico. Esta es la política terrorista, ¿no es cierto?, desde la perspectiva política de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice la Estrategia de Seguridad Nacional es que aquellos, en aquellos países que no se elija el proyecto democrático que debe seguir los lineamientos de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, ese proyecto político se convierte en un adversario incuestionable de los Estados Unidos. Eh, y este, este, esto es lo terrible. Dicho de otra manera, cualquier país que elija democráticamente un candidato que no esté alineado con los Estados Unidos, se convierte en un adversario potencial. Así que no, la voluntad popular no es cierto, no le sirve a la democracia. Es decir, la voluntad popular no comulga con la democracia. La democracia no comulga con la voluntad popular. La única democracia que sirve hoy en el mundo es la que dicta los Estados Unidos y eso está escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional. Hay que cuidarse de ese veneno que llega desde el norte, Juan Ramón, la mejor manera de hacerlo, o una, por lo menos muy pequeñita, nuestro granito de arena desde esta pantalla, la Avia Ayala con coordenada sur ...y sobre todo hay que cuidarse... ...si en el país hay mucho litio... ¿eh? ...prestar mucha atención... ...un abrazo grande... ...esperemos que gane Lula el próximo domingo... ...un abrazo grande... ...el mayor de los éxitos Andrés... ...y estaremos... ...nuevamente en vivo y en directo... ...narrando los acontecimientos... ...de los, de, eh, los resultados electorales... ...del Estado Brasilero... ...enhorabuena... Buena suerte y que le vaya al Brasil, a, al Brasil lo mejor que puede desearle un ciudadano de bien. Abrazo.